que soy muy enamorada comparto mi historia cada vez que ven los escenarios. Porque yo no sé si alguien de aquí ustedes le está batallando un chico para lograr su sueño americano. Thank Why oh, is it oh, no, no, no.